Amigos, retornamos por aquí con todos ustedes. Como cada martes, la participación de un experto, un abogado, ahí están los números en pantalla para que se pueda comunicar con nosotros, 809-378-8394, y a través del WhatsApp, 829-920-2795. El licenciado Lenín Francisco, abogado debidamente constituido y certificado y juramentado como establecen las leyes y, la, y todo el procedimiento de derecho en República Dominicana, abogado, abogado, debidamente incorporado al Colegio Dominicano de abogados, que se entienda, más de 25 años en el ejercicio del derecho migratorio, una oficina debidamente constituida y un domicilio conocido en la capital de la República Dominicana, una empresa que cumple con todos los requisitos de la ley debidamente formalizado como es central de visas. El licenciado Lenín Francisco, yo me canso de repetir hasta la saciedad, el decano de los abogados de derecho migratorio en República Dominicana, el decano, por la trayectoria que tiene en el ejercicio del derecho migratorio, hay que establecer diferencias. Entre usted que hace un curso por internet y viene a través de redes sociales a asesorar, comentar y decir de, de, de los temas migratorios, a ser un abogado debidamente constituido en los temas de derechos migratorios. Lenín Francisco, nuevamente, bienvenido a este espacio Teledebate y tu audiencia que te espera cada martes para hablar de migración de manera seria y fundamentada en derecho aquí en este espacio. Bienvenido Lenín nuevamente. Muchísimas gracias Robert. Muchísimas gracias, queridos amigos, por su sintonía. Siempre un privilegio estar aquí compartiendo con todos ustedes. Mira, Lenín, quiero poner muy claro y poner en contexto tu participación en esta noche, ya que lo hice a la introducción. Cuando se habla de asesores migratorios, no es lo mismo que abogado en derecho migratorio. ¿Pudiéramos, Lenín, por favor, orientar a la audiencia en ese sentido, please? Con muchísimo gusto, Robert. Como su nombre lo indica, eh, en primer orden, un abogado, como es mi caso, es una persona que ha estudiado mínimamente cinco años de práctica jurídica para graduarse de abogado, para luego obtener un exequatur y constituirse un abogado eh, con licencia para ejercer en un territorio. Luego de esto, una persona como yo hace maestrías, hace diplomados, hace cantidad de cursos en derecho migratorio para mantenernos siempre actualizados a la vanguardia de estos tiempos que son cada vez más cambiantes. Eso es un abogado migratorio. Pero otra cosa es lo que popularmente se conoce como un asesor. Y un asesor, escúchame que me rías, Robert, sí. Robert, puede ser cualquier persona, bachiller, no bachiller, eh, experto o graduado en otros temas, yo conozco asesores que son contables o que son licenciados en mercadeo, pero que se han enganchado a la práctica migratoria, entendiendo ellos que es una práctica que genera dinero y sí. por eso lo hacen. Y es tal vez por eso que eh, pues, eh, han engañado muchas personas, a muchos dominicanos eh, que han confiado en personas que no tienen el conocimiento correcto para practicar la ley, la ley migratoria, que puede ayudar en un caso determinado a un solicitante, ya sea de visa o ya sea una persona que tenga un trámite migratorio de diferentes tipos. Lenín, aprovecho esa introducción porque cada día más vemos con mucho dolor cuando personas publican en redes sociales que han sido estafadas, que han sido engañadas pero es bueno que usted tome en cuenta que al momento de usted hacer una consulta migratoria, mínimamente sé que le atienda, pídale su nombre, y con su nombre y su apellido usted podrá irse a la página web del Colegio de Abogados de la República Dominicana y conocer si está debidamente otorgado un S4 para ejercer el derecho en República Dominicana, en este caso el derecho migratorio. Vamos nosotros a empezar a abrir los ojos en este sentido para no confundirnos entre, entre abogado migratorio y asesor migratorio. Lenín, aprovecho esa breve introducción, porque nuevamente se crean expectativas con la Embajada de los Estados Unidos, siguen de manera consecutiva las personas iniciando procesos de solicitud de visa de paseo y más trámites a través de esta importante Embajada en República Dominicana. ¿Qué informaciones tenemos y cómo marchan los procesos de, de esta Embajada? Yo me siento muy optimista con lo que está sucediendo en este momento en el ámbito migratorio de los Estados Unidos y me siento aún más optimista con lo que me voy a atrever a decir en este espacio. Ustedes me conocen, ustedes saben que eh, a lo largo de nuestras participaciones en estos medios hemos dicho va a suceder algo importante en tal fecha o en tal mes. Y estoy a punto de decirles que... En este mes de agosto, que se aproxima, es un mes maravilloso, poderoso, con grandes novedades, con grandes oportunidades en el tema que tiene que ver con los Estados Unidos. Agosto es el mes de las oportunidades. Atención a ustedes que están esperando citas que están saliendo ahora en julio, pero agosto será un mes todavía más, eh, diría yo, más lleno de oportunidades, un mes en donde esperamos muchas citas para esas personas que llevan tiempo esperando y para esas personas también que están comenzando ahora sus procesos de visa de turista y aquellos que están esperando cita en materia de visa de residencia, prepárese porque agosto es un mes esperado, es un mes muy positivo, así que manténgase pendiente, por favor. Lenín, una importante pregunta, me hacen aquí a través de las redes sociales algunos televidentes, procesos que se pudieran llevar a cabo para el caso de los menores, si hay disponibilidad de trabajar este tipo de casos Claro que sí, claro que sí, recordar que los menores de 14 años es decir, aquellos que tienen 13 años o menos tienen todavía una gracia ante la embajada de los Estados Unidos que permite que si uno de ambos padres tiene visa, podemos hacer el trámite con la facilidad de que no se va a requerir una entrevista consular. Es decir, que podemos llenar un trámite a través de nuestras oficinas, pagar los impuestos, llenarle su formulario, y con esto conseguirle una cita para depositar documentos en el Centro de Aplicación de Visa de Galerías 360, lo que es una oportunidad para sacarle visa a esos menores de 13 que todavía no tiene. Lenín, a propósito de lo que tú decías anteriormente, el tema de los trámites de peticiones y demás, me pregunta una señora con relación a esta información, me parece que la señora Carmen Hilario, veo que me pone aquí, en casos de que mi caso todavía no tenga algún tipo de respuesta, ¿cómo puedo investigar o saber cómo marcha mi proceso de petición de familia? Mira, hoy más que nunca es importantísimo rastrear el estatus de un caso de residencia. Si usted tiene tiempo que no sabe el estatus de su caso, visítenos, porque debemos, con su número de casos, hacer una indagatoria de cuál es el estatus real y posiblemente tengamos que tomar alguna acción. ¿Cuántos casos vemos a diario que ya le han mandado cita y no se han enterado las personas? o que está detenido en migración o en el Centro Nacional de Visas porque falta un documento y el dueño del caso no se ha enterado. Así que le invito a que nos visite y que nos permita hacer una investigación del estatus exacto del caso y así podremos ayudarle. Me pregunta por aquí el señor Rafael Martínez, mi caso ya fue enviado, pero al momento de lo que son específicamente me estaban pidiendo un garante para los temas de los tases y demás, parece que él no tiene la información, que si hay manera de poder trabajar en ese sentido cuando no se puede completar en este primer proceso. Claro que sí, eh, claro que sí, siempre hay solución para los temas migratorios. Si en el momento en que se le solicitó llenar la FIDEVIT de un garante, usted no lo tenía, pero entiende que ahora puede conseguir, pues perfectamente podemos ver eh, cómo está el caso y pedir si el caso todavía está en el Centro Nacional de Visas o si se encuentra aquí en la Embajada de los Estados Unidos, pues pedir que ese caso sea reabierto y que nos permitan ahora llenar la fidávit de un garante y darle continuidad a su caso. Puede también contactarse con nosotros para asistirle en ese proceso. Le digo otra pregunta muy interesante. Me pregunta el señor aquí de apellido Gómez que él fue, le envió un contrato de trabajo una persona a los fines de poder ser pedido para llevar a cabo un, un trabajo especializado en los Estados Unidos, pero que no ha tenido más información de este caso. Si, ¿Cómo marchan y si este proceso es largo? ¿Qué tiempo tomaría? Bueno, con mucho gusto. Hay que ver a qué le llama envió un contrato de trabajo. Y me explico, no, no trabaja la visa H-2B con el simple hecho de que usted envíe un contrato a la República Dominicana. Hay que hacer todo un proceso, primero ante el Departamento de Trabajo y ante las oficinas de migración en los Estados Unidos para recibir una aprobación de ellos y luego trabajar aquí con el consulado. Entonces le invito a que también nos contacte, podremos, podremos ver si usted efectivamente envió a migración en Estados Unidos, deberá tener un número de recibo y si no lo hizo, pues entonces le daremos el seguimiento debido para que inicie de nuevo el proceso con nosotros y lo hagamos correctamente por el librito y así va a tener los resultados deseados. Me pregunta el señor que si para este tipo de trámite no se debía hacer cita previa en el consulado para él poder llevar esa información. Claro que si sí. Si hay disponibilidad La, de esta. Claro que sí, lo, ahí, ahí voy y, y voy entendiendo que él no ha hecho el proceso correcto. Claro que sí, para, para llegar al consulado se va a necesitar hacer una cita previa. Pero tampoco se puede hacer la cita si usted no tiene de antemano una aprobación que viene de las oficinas de migración en los Estados Unidos. Hay que hacer el, el, el trámite de la visa de trabajo, mis amigos, lleva dos etapas. Una etapa que la hacemos en Estados Unidos y otra aquí en República Dominicana. Tiene que tener la aprobación de Estados Unidos y luego entonces pedimos cita aquí en la Embajada. Excelente. Lenín, como siempre, las preguntas surgen mucho en las <risa> redes sociales y el tiempo no es suficiente. Siempre te pregunto a ti, como cada participación que tú tienes aquí en este espacio, alguna inquietud, alguna duda que pudiera quedar con nuestros televidentes o instrumentar un proceso de solicitud ante la disponibilidad que existe o como usted quisiera aplicar o conocer los temas migratorios de mano de un abogado migratorio. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo, por favor, Lenín? Les invito a que me contacten llamando a Central de Visas al teléfono de oficina 809-562-6094. O puede llamarme o escribirme a mi número móvil 809-973-7573. Lenín, siempre te pregunto, ante la distancia que pudiera tener una persona... ¿Hay manera de poder llevar a cabo una cita, una entrevista de manera virtual o contactarte vía WhatsApp para adelantar alguna información? Claro que sí, estamos en tiempos en donde, por supuesto, eso es posible. Contácteme y buscaremos la manera como le acomode más a usted. Puede contactarme al 809-973-7573. Muchísimas gracias, Lenín. ¿eh? Un placer. Señores, ¿escucharon ustedes la participación? de lo que es el decano en los temas de derechos migratorios en República Dominicana, el licenciado Lenín Francisco. De esta manera concluimos con todos ustedes.